En sus cuatro años de existencia, la universidad ha convocado a más de 800 docentes voluntarios y alrededor de 120.000 estudiantes de todo Chile y 65 países del mundo, quienes han participado en alrededor de 550 programas presenciales y en formato digital. El modelo educativo de la UAR apuesta a la innovación pedagógica y la co-construcción de saberes como el sello definitivo de sus modalidades formativas a través de talleres y cursos presenciales y digitales. El área de investigación de la Universidad Abierta de Recoleta promueve el desarrollo de proyectos de investigación y temáticas de interés prioritario como discapacidad, salud, dependencia y otros ha realizado convocatorias abiertas a toda la comunidad y fomenta una línea especial de trabajo de evaluación de programas comunales de innovación social. De la misma forma, la UAR desarrolla actividades de extensión y comunicación totalmente gratuitas y abiertas para propiciar el diálogo ciudadano y el acceso a la cultura y las artes con especial foco en el territorio. A través de los institutos de la UAR, la universidad aborda temas fundamentales como la educación abierta, la economía política, la inclusión, discapacidad y cuidados, y los gobiernos locales. Sobre estas sólidas bases, la Universidad Abierta de Recoleta proyectará su quehacer para consolidarse como la primera universidad popular global del mundo.